Continuamos con mi gente linda de Leo, de Sol, Luna o Ascendente. Y bueno, si eres nuevo en el canal, esta es la carta de la Luna Nueva en Escorpio. Estoy mostrando cómo sería si el Ascendente estuviera acá en el signo de Leo. Esta Luna Nueva caería para ti en la casa 4. La casa 4 es eh, la casa, tu, tu casa actual, tu patria tu niño interior, por así decirlo, ¿no? tu, tu infancia, tu... pueden ser también recuerdos de la infancia, o pueden ser... Eh... tus hijos se verían más en la casa 5, que es tu casa, pero bueno, es una casa también que nos habla del de hogar y del ambiente en el hogar. Esta casa eh, está teniendo un sextil, que es este aspecto azulito de la puerta de oportunidad, las cosas donde podemos aprovechar ahorita la energía que puedes aprovechar con Plutón, Júpiter y Saturno, pasando por tu casa 6, en Capricornio, pues nos está diciendo de que es un momento para ti, para eh, si bien para hacer remodelaciones, también puede ser un momento para tener nuevas rutinas, nuevos ritmos de trabajo, para ser más organizado, para trabajar y materializar esos sueños que eh, están así como como en esa quinta dimensión de conciencia, ¿no? Bajarlos y materializarlos, llevarlos a un plano de la realidad, eh, pero sobre todo crear conciencia de tu cuerpo físico y del de estilo eh, de alimentación que estás teniendo. También es un aspecto interesante por si quieres tener alguna mascota. Nos estaría hablando de, eh, de mascotas de, de, que llegan a tu vida o que se van, pero te diría más que llegan. Eso es un momento más de llegada. Venus, que es el símbolo acá de estar domiciliado en, en Libra, está pasando por tu casa 3. Venus pasando por tu casa 3 nos estaría hablando de inversiones eh, que haces a través de la web, ¿no? Mm, puede ser inversiones, las personas que trabajen como trader o puede ser eh, productos y servicios que tú vendas ya a través del de internet... Esto nos estaría diciendo que está teniendo una cuadratura con la casa 6, por lo que hay que tener en cuenta este de repente se pueden estar retrasando pagos puedes estar olvidando algunos pagos que tengas pendientes yo te diría aquí que tengas un poco de cuidado bueno, una cuadratura es para llevarnos a tomar acción y para estar siempre como en estado de alerta que no eh, se nos pase algún improviso también es un buen momento para escribir si te gusta escribir, de repente me dices ay me gustaría la poesía o me gustaría los relatos eh, así de estilo poético, es un buen momento para eh, la escritura para tomar cursos cortos y también para eh, a ver pues bueno por el momento eso, Venus está teniendo un trígono interesante con Géminis y con el Nodo Norte en el signo de Géminis y esto es súper evolutivo es muy para la evolución. Bueno, ahora vamos con tu signo. ¿Cuál es el mensaje del tarot de Osho? Para mi gente linda de Leo. Vamos a sacar esta carta y la carta que nos sale es la carta de la conciencia. Es una hermosa carta porque nos está hablando de ser conscientes de la manifestación eh, de algo más allá, algo simbólico que trasciende lo físico, lo, lo mundano y, y te lleva a una parte muy, muy espiritual tuya. Eh, si vemos la carta, pues es una carta de la mente y es una carta que también nos estaría hablando de comprender. Comprender mm, y... y Dejarnos guiar por nuestra intuición. Es una semana para ser muy intuitivos. Para dejarnos eh, guiar y llevar a lugares que quizás antes no habíamos visto. Pero que ahora se van a hacer más evidentes. Vamos a ver con el tarot de rider white Cuál es el mensaje que tienen para mi gente linda. De Leo. De Sol Ascendente Luna. La primera que nos sale es el arcano mayor de la papesa, bueno y están saliendo muchos arcanos mayores para ti, vamos a ver cuál es el mensaje que tienen. Y lo primero que nos sale es la papesa, esta papesa nos está hablando de que es un momento en el cual eh, llevar la energía a tu interior. Eh, puede ser realmente lo que nos decían de un embarazo o un proyecto creativo pero también nos habla de eh, esa conexión que tienes con tu linaje materno esa conexión que tienes con tu sacerdotisa con tu maga, con tu bruja con todos los aspectos de tu personalidad es una conexión también que nos está hablando de eh, buscar en tu interior, de reconectarte con tu verdadera esencia. Si vemos la parte de abajo está la justicia. La justicia nos habla de el equilibrio. La justicia, eh, aunque está sentada, está vestida de rojo, por lo que nos sugiere acción. No es eh, que nos quedamos esperando a que llegue la justicia. No es que nosotros salimos a buscar o a ser justos, justos y equilibrados. A buscar, las dos tienen coronitas diferentes pero las tienen y nos están hablando de sentirnos reinas y reyes en estos momentos de nuestra vida. Eh, tomar, o, tomar las acciones, tomar los pasos necesarios para que ese sol en Leo brille con todas sus cualidades y con toda su eh, elegancia, fortaleza, eh, nobleza sobre todo. El rey, el emperador, nos está diciendo de que es un momento de Arreglar papeles, estar muy pendiente de papeles que se tienen que arreglar. Probablemente esto sea algo con visas, aquí también la justicia y el emperador estaría hablando algo de visas, de permisos eh, de trabajo, de pasaportes, ponerlos al día, porque esto va a ser fundamental en los próximos meses. El ermitaño nos está diciendo de que estamos en una búsqueda, y esa búsqueda ya eh, dentro de muy poquito estaremos encontrando en nuestro interior, o estaremos materializando eso que está en nuestro interior. El 7 de bastos está un poco cansado, está cansado por todas las batallas que ha hecho, no? todas las batallas que ha tenido que, eh, decía el 7, no, el 9 de bastos. Está eh, un poco cansado de todas esas batallas, pero aunque está cansado, está satisfecho. Es como el momento de, bueno, las cosas por las que he trabajado. Eh, estoy viendo los resultados, muy pronto voy a ver los resultados. El 7 de espadas nos habla de victorias, de victorias que a veces pueden parecer un poco como que victoria sobre victoria no fue algo como muy luchado, ¿no? Más sin embargo, bueno, es un momento de disfrutar de no dejarse llevar mucho por esos pensamientos que dicen, ah, bueno, pero es que lo conseguí como muy fácil y a veces queremos ponerle, nosotros mismos queremos ponerle grados de dificultad, hacer difícil lo que realmente es fácil y simple. Así que no te preocupes que si quieres eh, dificultad, grados de dificultad en el juego, eso viene siempre. Por sí solo, pero nos han salido cuatro arcanos mayores, por lo que nos está diciendo que es una semana intensa y una semana de mucho trabajo. Es una semana de verdad para trabajar, sobre todo en nosotros mismos, lo que queremos lograr en próximos 5 o 10 años. No, que ahorita fíjate en la edad que tienes y, y miras hacia atrás y dices, Wow, todo lo que he logrado, ¿no? El 9 de, de espadas es miro a, y miro atrás y todo lo que he hecho, todo lo que he podido conseguir. Y ahora me encuentro en el presente y quiero mirar hacia el futuro y, y ver todas las cosas que me gustaría hacer y que, si bien puedo tener un plan y ese plan puede cambiar, pues. Digamos que es el momento no para rendirse, sino más bien para ir a trabajar por ello, para decir, tengo las herramientas intelectuales, tengo la energía, aunque bueno, eh, te dicen que tomes, te tomes un, un buen descanso, pero tienes eh, diferentes herramientas para conseguir esos proyectos, para llegar más allá. Vamos a ver, y para la parte de la salud, pues, todo lo que tenga que ver con eh, nuestro aparato reproductor, también eh, los riñones, también la próstata para los hombres. Bueno, es un momento para hacer de repente un chequeo. Si te has estado sintiendo un poco, un poco mal, si tus hormonas han estado un poco desbalanceadas, bueno, es un momento para eh, prestar atención. Bien, mi gente linda, miren qué cartas tan bonitas para las personas que están casadas en relaciones o para las personas que están solteras. Para los casados está saliendo un rey de bastos y nos vuelve a salir eh, otro arcano mayor, la estrella. La estrella nos habla de dejarnos guiar por el cielo, de dejarnos eh, guiar por las estrellas, de... Buscar de alguna manera, trabajar la relación de pareja, el rey de bastos y, y la estrella aquí nos indican realmente poner un poquito de nuestra parte en las relaciones de pareja. ¿no? Eh, es como mm, meterle un poco más de leña al fuego, de repente la relación se está enfriando y nos habla de algo que viene predestinado. Muchas personas del signo de Leo pueden estar quedando embarazadas, puede ser un tránsito interesante para... Eh, estar teniendo un bebé o hacer un proyecto con tu pareja a largo plazo. Para las personas que están solteras, pues nos está diciendo el Rey de Oros que es un momento para comenzar algo nuevo. Si bien puede ser que llegue una persona con mucha astucia, con mucha picardía a tu vida, eh, puede ser alguien que ya conoces o alguien que vas a conocer, eh, tú verás si quieres darle la, la bienvenida. Eh, es un momento como para abrirte a cosas nuevas. El Rey de oros nos habla de una materialización, ¿no? nos habla de, de alguien que llega con deseos de, de protección, con deseos de, de generar un bienestar en tu vida. Esto puede ser para muchos un sugar daddy, no digo que no, pero bueno, ustedes verán. Así que vamos a ver ahora cuál es el mensaje que tiene el tarot de los ángeles, para mi gente linda de Leo. Aquí con este tarot puedes hacer una pregunta. Vamos a ver. Y lo que nos dice es cambios positivos importantes. Cambios positivos e importantes. Si has hecho alguna pregunta... Pues espero que te haya respondido y vamos a ver el tarot de Hoponopono que nos dice técnica hawaiana de lo siento, perdóname. Te amo, gracias. Dice, yo le pido a mi alma que se limpie. Yo le pido a mi alma que se limpie. Entonces, bueno, este ha sido el mensaje para ustedes, mi gente linda de Leo, esta semana. Espero les haya gustado, que me regalen un like, que comenten, que lo compartan con sus seres queridos y también, pues, que se suscriban al canal y le den a la campanita de notificaciones. Espero vernos muy, muy pronto en próximos videos, mi gente linda. Bye, bye.